Buenos días o buenas tardes a todos y bienvenidos a esta sesión de presentación del programa WIT. Eh, antes de nada, como acabo de anunciar, esta sesión va a ser grabada y posteriormente será colgada en la web de WIT, en la web de, de este proyecto. Eh, para empezar, eh, quiero, quiero presentaros. Este es Carlos Martínez, mi compañero, y yo soy Ainoa Nieva, y nosotros somos los gestores de este programa europeo eh, la sesión de hoy eh, va a tener un poco la siguiente estructura en primer lugar vamos a hacer una pequeña presentación de lo que es este programa en, el, en la que vamos a proyectar un vídeo de presentación eh, después mi compañero carlos pasará a Pasará a, a, a explicar en profundidad o bueno, con más detalle lo que es esta primera convocatoria en la que estamos ahora y para finalizar eh, os daremos paso para que a través del chat nos no hagáis llegar vuestras dudas, comentarios, preguntas, lo que fuere. Entonces vamos a empezar, voy a compartir pantalla y os voy a proyectar el vídeo de presentación del, del programa WIT. Perdón, no sé si soy el único, pero no se escucha. Sí, no, no estamos escuchando nada. Y no, no se escucha el vídeo, eh. No. No. Vaya. ¿No has escuchado nada? Nada. Nada. Pues... A ver, voy a probar. Con lo que me dice. Bueno, pues me parece que no vamos a ver. Lo voy a probar desde aquí, a ver si tenemos suerte. ¿Me decís, por favor? ¿Ese se oye? No. Tampoco. No. no se oye, ¿no? Vale. Pues... Ni se ve. No, este tampoco se ve, efectivamente. Vale, pues debe ser un problema a la hora de compartir, que por la razón que fuere, la imagen se ve, pero... ¿Qué tal? Sí, solo una idea. Sí, es que además el compartir hace que se vea eh, muy cortado. Eh, si nos envían el link por chat y nos damos dos minutos para ver el video y volvemos a, acá sin salirnos de la, de la vale, reunión. Vale, vale, de acuerdo. <coughs> ahí lleva el link no, no, no, no. Sí, está en la, primera, en la primera pestaña, abajo tenéis el vídeo. Pero bueno, en cualquier caso no pasa nada, ¿eh? Podemos, quiero decir, lo podéis ver en otro momento. Okay. Os lo voy a explicar ahora, con lo cual era un poco para hacer una pequeña introducción, pero, pero no pasa nada. Entonces, vamos a seguir. ¿Os parece que sigamos? Sí. Sí, sí, sí. Sí, mira, bueno, entonces. Eh, luego lo veis con tranquilidad en casa. Eh, bueno, pues el programa... Estoy tanto gente, perdón. Vale. El programa WIT eh, es un programa de doctorado internacional eh, dentro del, de Horizonte 2020. Es un, un programa europeo cofinanciado por la Unión Europea y por el Gobierno de Navarra. Este programa eh, va a constar de dos convocatorias. Eh, esta primera, en la que estamos ahora, eh, que abrimos el 8 de abril y finalizará el 8 de junio, en la que se ofrecen eh, ocho ayudas. Y luego va a haber una segunda convocatoria que tenemos prevista lanzarla a principios del 2023. Eh, el objetivo de WIT, ¿cuál es? Lo vais a ver también en el vídeo pues es que 16 investigadoras o investigadores de cualquier parte del mundo eh, vengan a Navarra, en concreto a Pamplona, que es la capital de, de Navarra, a hacer un programa de eh, doctorado y una tesis doctoral eh, en cualquiera de las dos universidades eh, que tenemos en Navarra. Eh, no sé si conocéis, Navarra es una región que está situada en el norte de España, muy cerca de la frontera con Francia, y es una región que, bueno, es conocida por el alto, eh, la, el alto nivel o la alta calidad de su sistema universitario y por ser una región con una de los eh, mejores eh, niveles de vida a nivel de, de toda España. Eh, como digo, quienes vengan a hacer el programa de doctorado en WIT eh, vendrán o a la Universidad Pública de Navarra o a la Universidad de Navarra. esas son las dos universidades que participan en este programa eh, en total tenemos eh, 49 sublíneas de investigación con sus respectivos grupos de investigación y estas personas eh, podrán elegir libremente en eh, cuáles de estas sublíneas van a hacer su, su programa de doctorado y su tesis. Eh, Las áreas de WIT, ¿cuáles son? Eh, pues son energía, mecatrónica, salud e inteligencia artificial. Esta última eh, se... Es, se aplica de manera transversal a las tres áreas anteriores. Eh, la Universidad Pública de Navarra eh, participa eh, bueno, con eh, grupos de investigación en, en las cuatro áreas que acabo de mencionar y la Universidad de Navarra participa con grupos de investigación eh, solamente en el área de salud. Eh, además de las universidades navarras, WIT eh, cuenta con la colaboración de casi eh, una treintena de entidades entre las que se encuentran eh, centros de investigación, centros tecnológicos, industrias, en las que los investigadores e investigadoras de WIT podrán realizar estancias, podrán realizar comisiones de servicio y eh, recibirán formación ad hoc en función del proyecto de investigación que vayan a realizar. Esta combinación entre lo que es academia, entre lo que son las universidades, con lo que es la industria, este, este otro pilar, digamos, de WIT, de eh, les va a proporcionar eh, bueno, pues, eh, el tener una supervisión, por un lado, una supervisión académica que vendrá del de, de, de supervisor que tenga en la universidad y de una mentoría industrial. Eh, que lo elegirán pues de, de, de estas entidades que, que os acabo de citar. Entonces, la colaboración, eh, esta doble tutoría, digamos, pues, eh, va a hacer que estén completamente bueno, tutorizados y guiados en todo su proceso de, de, de la realización del proyecto de investigación que quieran llevar a cabo. Eh, además de la tesis y, de, y del programa de doctorado, eh, los investigadores e investigadoras también van a recibir una formación en que se denomina... Eh, habilidades transversales, eh, como son eh, formación, por ejemplo, en la introducción de la ética, en lo que es el programa de investigación, en introducción de la perspectiva de género, también en lo que es la investigación, eh, formación sobre la propiedad intelectual, sobre, sobre la transferencia de tecnología, eh, etc. Y luego, por último, comentar también... Que estas ayudas eh, bueno, eh, ofrecen contratos eh, predoctorales de 36 meses de duración. En esta primera convocatoria son ocho contratos y en la segunda serán otros ocho. Eh, son 36 meses de duración eh, con una dotación económica de un salario anual bruto de 32.400 euros que ascenderá hasta 36.000 en el caso de que esta persona venga con su familia. Además, este salario bruto eh, también van a contar con una dotación económica para sufragar los, los gastos que tengan de traslado e instalación en Navarra, otra dotación económica para los gastos que tengan para hacer estas estancias que hemos comentado en centros de investigación o tecnológicos o industrias y una dotación también para pagar eh, los gastos que pueda tener eh, a lo largo de… de bueno, en, en, en el proceso de su proyecto de investigación. Y bueno, antes de pasar eh, la palabra al compañero Carlos, eh, quiero compartir con nosotros un poco la web en unas líneas generales es pues una web muy sencilla pero que bueno, en estos proyectos europeos tienen gran importancia porque es el medio de comunicación entre vosotros y nosotros toda la información no es una web que se quede obsoleta y que siempre tenga la misma información sino que eh, durante todo el proceso de selección para estas ayudas, eh, la web es al punto al que tenéis que ir siempre para, para informaros, entonces me parece importante que, que le echemos un vistazo juntos entonces voy a compartir la pantalla otra vez vale entonces eh, bueno la web está en inglés como en castellano el día pasado hicimos esta sesión en inglés y bueno ahora la estamos haciendo con vosotros en, en castellano como veis está dividida en distintas pestañas eh, la página principal es la de inicio eh, aquí solemos poner lo, lo último por ejemplo esta semana lo que pusimos es el anuncio de esta de esta sesión vale eh, luego tenéis el vídeo que ya ya lo veréis en casa eh, bueno aquí es una primera descripción de las condiciones y los criterios para poder participar en win que sobre eso. esto va a entrar luego mi compañero carlos no me voy a detener. Aquí tenéis eh, la manera de también estar siempre al tanto de todo lo que pase en el, en el programa, que es eh, suscribiéndoos a, a, nuestro, bueno, pues a nuestra información. A, si ponéis aquí vuestro email, lo recibiremos nosotros en nuestro correo y os mantendremos informados siempre por correo electrónico. Eh, aquí hemos insertado un folleto también sobre el programa. Y aquí tenéis eh, bueno, lo que hemos hablado antes, los centros WIT que participan en Navarra, que son las dos universidades. Eh, tenemos la Universidad Pública de Navarra, aquí con... tenéis el link, podéis entrar y, y ver toda la información que tiene la universidad. Y aquí y tenemos con... la Universidad de Navarra, que es una universidad privada. Y a continuación, os ha parecido interesante poner un link también. Al fin y al cabo vendríais a vivir y a trabajar en Navarra entonces, aquí podéis ir a la web oficial del turismo de nuestra comunidad y, bueno, y, y, y ver cosas que podríais hacer, que visitar, y bueno, haceros un poco una composición del lugar de, de donde vendríais en el caso de ser las personas seleccionadas para esos primeros ocho contratos que estamos ofreciendo en estos momentos. En la pestaña de WIT, esta pestaña es muy importante porque aquí vais a tener eh, lo que os comentaba antes las eh, aquí aparecen las cuatro áreas de, de win y dentro de cada área tenemos las sublíneas de investigación vale y dentro de cada sublínea tenemos eh, los grupos de investigación que participan en, en este programa en el que nosotros vale. libremente podéis elegir cualquiera de ellos esta es la oferta que hay el 49 y vosotros en función de vuestros estudios y demás pues eh, podéis elegir el que, el que más, el que prefieráis ¿vale? Aquí, cada grupo de investigación lo que ha hecho es redactar una pequeña ficha para que tengáis la información de, de lo que yo os hace Vamos a abrir una, pues esta misma. Esta información es importante para situaros. Eh, aquí, lo que hace el grupo investigador, lo primero de, de todo es poner a qué universidad pertenece, ¿vale? Porque, bueno, como se llaman casi parecido, una es pública y la otra no, eh, las solicitudes que estamos recibiendo ahora está viendo un poco de confusión, ¿vale? Entonces, tenéis que tener claro, si, sí, por ejemplo, que, que quisierais eh, optar por este grupo de investigación, tenéis eh, que poner en la solicitud este nombre Universidad Pública de Navarra. Esa es la sublínea, Desarrollo y Fabricación de Sistemas de Generación de Energía. Eh, luego, el grupo de investigación lo que hace es deciros qué programa de doctorado... Eh, deberéis cursar para poder hacerlo con la tesis con ellos y a continuación hacen una descripción de la línea eh, dicen quién es el, el ip el investigador principal y cómo contactar con él esto ya sería para una segunda fase y bueno y más información que puede interesar entonces bueno esta, esta pestaña vale de WIT en la que esta es realmente importante para que veáis bueno pues eh, todas las sublíneas de gestión. a continuación tenéis información también sobre las entidades colaboradoras que os he comentado que son casi 30 y bueno aquí las tenéis aquí las tenéis citadas y por su nombre ya qué se dedican aquí es donde vosotros podréis hacer estas comisiones de servicio o estas estancias y donde también se os eh, se os eh, pondría, o se os eh, eh, daría la posibilidad de tener un, un tutor industrial. La eh, siguiente eh, pestaña es la de solicitudes. Esta es la importante, digamos, ahora para esta primera convocatoria. Eh, ah, aquí es importante todo. Como os digo, no hay demasiada información, pero la que hay eh, es importante, con lo cual os aconsejo que, bueno, pues que, que la leáis con atención. Aquí hemos hecho un pequeño timeline eh, para que os situéis con qué fechas estamos jugando para esta primera convocatoria. Ahora estaríamos en, el, en, en la apertura del proceso, que es del 8 de abril al 8 de junio. Desde junio hasta diciembre seguirá todo el proceso de selección y calculamos que los contratos se firmen entre enero y, y marzo del 2023, ¿vale? Para que vosotros, en función de vuestra situación vital y personal, bueno, pues decidáis a, a solicitar a las ayudas o no. Eh, como os digo aquí tenéis toda la información para esta primera convocatoria que luego mi compañero carlos va, va a entrar sobre ello con lo cual no voy a no voy a entrar pero ya como os digo es realmente importante que, que leáis aquí hemos colgado también la primera sesión que hicimos la semana pasada en este caso en inglés aquí colgaremos también la que estamos haciendo hoy eh, en la siguiente pestaña también es muy importante porque es desde aquí desde donde vais a hacer la solicitud. Como digo, la web de WIT y de en general de todos los proyectos europeos es el canal de comunicación y el canal principal. Entonces es tan importante que desde, desde la propia web hay que hacer la solicitud. Es un formulario muy sencillo que luego va a entrar mi compañero a explicarlo, con lo cual no me voy a detener en él. Y bueno, aquí tenéis las condiciones para ver si cumplís con los criterios de WIT que también va a mi compañero en noticias y eventos eh, van apareciendo bueno, pues todo lo que vamos publicando en redes sociales y cuando hay cualquier publicación o cualquier rueda de prensa aquí en la barra pues también es una información que se cuelga de aquí y por último en la pestaña de contacto al igual que en la pestaña inicio tenéis la opción de poner aquí vuestro correo y nombre y apellidos mandarnos un mensaje y lo recibimos nosotros en el correo. Y bueno, sin alargarme más, voy a dar paso a mi compañero Carlos para que os explique en profundidad eh, lo que es la primera convocatoria. Вот. ¿Cuál teatro, primero, general, no abro? Sí. ¿Cuál Perdón, no sé lo que está pasando y no podemos compartir. Vale. Bueno, es igual, pero no te están viendo. Yo Ahora. Buenas tardes, soy Carlos Martirena, el compañero de Ainhoa y uno de los gestores del programa Wii y mi parte de mi intervención en esta sesión informativa se va a centrar en las condiciones particulares y los consejos para cumplimentar adecuadamente la solicitud para optar a esta primera convocatoria de ayudas que está actualmente abierta. Eh... Volviendo un poco a la página web, como sabía a la pestaña que os había indicado anteriormente Ainoa correspondiente a solicitar la ayuda, accedemos a un formulario muy sencillo que tiene sus pros y sus contras eh, y el primer consejo que, que os me gustaría daros es que antes de empezar a, a complementar ese formulario, a introducir vuestros datos, que os hayáis leído tanto el documento de vía del solicitante, donde a grandes rasgos vais a, a poder saber todas las características principales de, de esta convocatoria, como si fuera necesario eh, optar a un, o sea, si necesitaréis en algún aspecto un detalle mayor todavía el propio documento oficial de la convocatoria, que está colgado en la misma pestaña que en la vía del solicitante. Está ya la resolución de la directora general nuestra, por la cual se aprueba la convocatoria con todos los detalles que de manera resumida, aunque bastante amplia, también se contienen en la vía del solicitante. Y el segundo consejo sería una vez que os habéis He leído detalladamente esa guía de solicitante y ya eh, os pongáis a cumplimentar el formulario que tengáis también eh, a mano en, un, en una carpeta todos los documentos que tendréis que adjuntar en vuestra solicitud porque es un, una limitación que tiene nuestra aplicación es que no te va a guardar las, los elementos mientras los vas eh, añadiendo. No vas a tener la posibilidad de guardar la solicitud, cumplimentar una parte, la guardas y, bueno, mañana ya apuntaré otros documentos que ahora mismo no los tengo. No, esta mmm, aplicación no, no, no te va a guardar y no va a permitir editar posteriormente vuestra solicitud la tenéis que cumplimentar en todos sus aspectos y enviarla. Y, y por eso conviene que tengáis a mano y todos los documentos que os van a hacer falta. Entonces, eh, pues un poco mm, vamos a hacer eh, un simulacro de, de lo que sería una solicitud. Y, corriendo de manifiesto eh, paso a paso todas las cuestiones que vais a tener que responder y los documentos que vais a tener que adicionar, porque en algunos aspectos estamos eh, notando en las solicitudes recibidas que hay algunos errores que se, que se repiten. Y a sí. ver si, dándoos un, un poco unas pinceladas, pues se pueden evitar este, estos errores. Bueno, el, entramos ya un poco en materia. El formulario, pues tiene, se, tiene distintas partes. Fundamentalmente, una fase de datos personales, fundamentalmente, pues bueno, son datos identificativos, datos de contacto y datos algunos, pues con una función un poco estadística para que posteriormente, como tenemos que reportar un poco las todos los aspectos de esta convocatoria, pues, a, a nuestro proyecto PISER de la Unión Europea, datos estadísticos, sea, así pues se recogerá un poco la, la composición de género, de las solicitudes eh, que nos han llegado, las nacionalidades, los países, eh, datos de este tipo. Luego hay unos campos, bueno, como todas las convocatorias de ayudas, pues, eh, eh, eh, normalmente pues, eh, implican una serie, se establecen una serie de criterios que hay que cumplir, una serie de, también de criterios que se van a seguir para puntuar y valorar esas solicitudes y entonces, lógicamente, eh, pues hay que adjuntar todos esos documentos, tanto los acreditativos del cumplimiento de los requisitos como los necesarios para la correcta puntuación de las solicitudes. Entonces, eh, pues siguiendo un poco esta línea, en el formulario, como os he dicho, en un primer momento pues veis unos datos identificativos que tendréis que cumplimentar, el nombre, el apellido, fecha de nacimiento, eh, sexo, nacionalidad, el número de pasaporte, como veis, no es estrictamente necesario, es, también sería una forma identificativa, pero bueno, el país, la ciudad… Datos de contacto, en una palabra, y, y otros estadísticos, si queréis llamarlos. Eh, luego, os hacen una serie de preguntas, por ejemplo, esta primera, de la, si tenéis, ¿Tenéis eh, obligaciones familiares. Eh, es importante, porque como ha dicho antes mi compañera, eh, el tener una... obligaciones familiares va a suponer que tengáis una mayor dotación en la ayuda, por este concepto. Eh, también nos hacen una pregunta de si tenéis algún tipo de discapacidad, en este caso no sería por, por una cuestión, o sea, no sería diferente la cuantía de la ayuda porque la tengáis o no, pero sí que es una mm, cuestión que se deberá tener en cuenta, nuestros evaluadores deberán tener en cuenta a la hora de valorar vuestro currículum, sería una especie de, de, de mérito adicional que, que habría que tener en cuenta. Y luego ya entramos en una serie de, de campos que son los mm, referentes al cumplimiento o no de los requisitos de la convocatoria. Eh, uno de los, el primero de los requisitos es el cumplimiento de la regla de movilidad, que llama un poco se llama es la regla de movilidad así en el Arbot este de los programas de, de, cofinanciados por la Unión Europea. La Unión Europea cofinancia programas de distintos países, pero siempre que no sean cerrados a los nacionales de esos países. Eh, entonces, esta regla consiste en que para optar a estas ayudas en concreto, eh, no podrán optar a estas ayudas quienes hayan residido, estudiado o llevado a cabo su actividad principal en España durante más de 12 meses en los últimos tres años. Entonces, en el formulario de solicitud se os hacen primero unas preguntas para ver si sería una especie de autochequeo de que cumplís o no las, las condiciones. que ¿no? eh, si contestar? ¿Has estado más de 12 meses? Bueno, bueno primero, si has estado en España, sí. si has estado, pues ¿por cuántos meses? Eh, en función de eso, pues cumplirías, tú mismo estarías declarando si cumples o no cumples. Claro, lógicamente no basta con responder a esas preguntas. Luego tenemos que tener la documentación acreditativa de que esa respuesta que habéis dado pues es, es cierta y es real. Por eso, además de contestar a estas preguntas, y esto se va a repetir luego prácticamente en la mayoría de los campos que tendréis que cumplimentar, pues tendréis que añadir aquí, al final de este formulario, veis un poco todos los documentos que tenéis que aportar, pues, por ejemplo, el, en este caso concreto del concreto de la regla de movilidad, aquí estaría el documento que tendríais que aportar como soporte a esa declaración que habéis hecho. Eh, entonces, ¿qué documento en este, concreto, en este caso concreto? Pues, aunque no es exclusivo, pensamos que el documento más adecuado para que podamos comprobar el cumplimiento o no de esa regla de movilidad o de eso que habéis manifestado en las casillas anteriormente descritas sería adjuntar en un único archivo PDF todas las páginas de vuestro pasaporte. Ahí tendríamos una evidencia de que, efectivamente, no habéis estado en España. Os lo... eh... Como os digo, esa va a ser la tónica del resto de los campos, pero vamos a ir un poco uno por uno. Perdona, una pregunta al respecto. Sí. Um, yo, por ejemplo, soy española y en los últimos años he estado viviendo en Europa y claro, yo viajo sin pasaporte. Esa prueba ya no la puedo. O sea, tengo es otro tipo de, de documentos, mamá, pero esa en específico no. Sí. Eh... Como, como he dicho, requisitos, sí lo valoran, pero nos parece más... Bueno, usted, no, sé. tan por hecho, el expediente académico, pues tan por hecho que si tiene el título tiene un expediente académico. Eh, perdón, si no se sé. eh, ha Lo que decía, eh, no es que no la única forma de acreditar ese, el cumplimiento, eh, en este caso, como bien dices, pues eso, has podido estar en Francia y para ir a Francia poner una necesitas de pasaporte. Pues tendrías que poner, eh, aportar cualquier documento acreditativo de que hayas estado en Francia. No sé si has estado haciendo un máster en Francia o has estado trabajando en el Instituto Pasteur, pues aportar el documento del de, contrato o la bueno, matrícula es que... del, del máster, un poco en función de sus circunstancias personales. Vale documento alternativo a ese pasaporte que acredite las condiciones que has mencionado más arriba. Vale, gracias. Esto se va, va, vamos, es una cosa muy frecuente y que en muchos de los apartados voy a voy a decir algo parecido. Eh, seguiríamos con, el, con la otra cuestión que es una de las más peleagudas de, en cuanto a los requisitos. O sea, el siguiente requisito que establece el programa, ¿cuál es? Tienes que ser lo que se llama un Early Stage Researcher. O sea, son, pues bueno, en España los llamamos los investigadores predoctorales, pero en el robot así europeo, pues es eso, ser un Early Stage Researcher. ¿Qué es? ser un Early Stage Researcher. Pues así como concepto, es el investigador que se halla en los cuatro primeros años de su carrera investigadora. Vale. ¿Y cómo se marca ese periodo? ¿Cuándo empiezas a contar? Pues con, nuevamente, con carácter general, la fecha a tener en cuenta es aquella en la que finalizaste los estudios que te permitirían, te habrían permitido embarcarte o matricularte en un programa de doctorado. Como caso general, insisto, sería la fecha en la que obtuviste el, el título de máster. La fecha en la que finalizaste el máster. El caso general para poder operar esta convocatoria es que hayas finalizado tu máster, entendiendo por, en esta ocasión el máster como el, el estudio que te permite embarcarte en un programa de doctorado, eh, eso, en los últimos cuatro años. Por eso es la pregunta que se te hace. Completaste los estudios, no dice exactamente el máster, sino los estudios que te permiten acceder al doctorado. Como regla general es el máster. Pero hay excepciones. Eh, ¿Puede ser acceder de doctorado? O bien habiendo cursado un máster, o bien habiendo tenido, habiendo cursado una titulación que tenga más de 300 créditos europeos que se llama de los cuales 60 sean de nivel de máster. Por ejemplo, en España hay las antiguas titulaciones anteriores a la Bolonia, que son las, las antiguas ingenierías superiores. Incluso hoy en día está la medicina y puede haber otras en otros países europeos que, que tengan esas características. O sea, en España un, un médico o un ingeniero industrial que finalizó pues, según el sistema antiguo, podría optar, a, o sea, podría matricularse en un programa de doctorado sin necesidad de cursar este máster. Eh, en otros países puede haber esta misma casuística Incluso en países de fuera de la Unión Europea, pues puede, si nos acreditas, pero tú en México, pues habiendo estudiado ingeniería civil. Eh, estás facultado para acceder directamente en México a un programa de doctorado, se te admitiría ese estudio para poder eh, solicitar la ayuda a este programa. Esas serían las excepciones. Eh, pero bueno, me he desviado un poco del, del concepto concreto que quería explicar ahora mismo de lo que sería el periodo ese del CDF Researcher. Como os he dicho, tendréis que estar en los cuatro primeros años de la carrera investigadora. Y si no lo estuvierais, eh, ¿también, también podéis solicitar, si, si has tenido posteriormente a la obtención del lectura de máster, lo que se llaman career breaks, interrupciones de la carrera investigadora. Vale. De tal modo que, pues yo justo acabé el máster hace cinco años. Vale, pero si acabaste hace cinco años y me tuve que hacer el servicio militar, porque en mi país pues, hay un servicio militar de, de dos años, pues tendrías que indicar en este recuadro eh, lo que ha sido en tu caso el career break ¿no? Pues has estado o has estado un año enfermo, o, o, o simplemente yo hice el máster y me dediqué, en un principio no me dediqué a la carrera investigadora, sino que empecé a trabajar en la industria automovilística. Entonces, tendrías que motivar y, y datar en cuanto a fechas y periodos todos esos carrer breaks para que se te excluyeran del cómputo ese de los cuatro años y pudieras cumplir el requisito de seguir siendo R-Stable Y lo mismo que he comentado para el caso de la regla de movilidad, aparte de decir tus cuestiones personales y reflejarlas en este recuadro una vez más tendrías que adjuntar la documentación probatoria correspondiente en este caso mmm, tenéis dos formas principales de adjuntar esa documentación justificativa de los carrebrails una sería añadiéndole añadiéndolas en este último documento a aportar que se llama eh, documento de circunstancias particulares. Este sería un poco, con el largo ciclista, pues un documento escoba, en el que podríais ir eh, adjuntando todas estas cuestiones particulares. O sea, tanto, por ejemplo, eh, eh, si sois, tenéis la condición de refugiado, tenéis las, una discapacidad, y en este caso también podréis aquí eh, añadir eh, las justificantes y los documentos acreditativos de esos Carles breaks que por ejemplo, pues uno puede haber sido, como os he dicho, pues, eh, que habéis estado sí. enfermos, eh, o sea, de baja maternal, o, o no sé, cuestiones muy, muy diferentes. Otra forma, también muy frecuente, estar, yo opino que si los Carles breaks se deben a... Eh, eh, periodos en los que habéis trabajado en la industria o fuera de, del ámbito puramente investigador, eh, lo más adecuado probablemente sería eh, hacer esa indicación en el currículum que tenéis que aportar, que como veis tiene, como veremos más adelante, tiene una sección en la que tenéis que indicar vuestra experiencia profesional y en ese caso pues allí estaría bastante claro, pues mira, del año 2018 a 2019 he estado trabajando en Siemens. Eh, aquí, en el documento, en este penúltimo documento, el MJ que, que llamamos, que es el documento acreditativo de los méritos que podéis haber indicado en el currículum, pues los aportaríais. Aquí aportaríais, en este caso, el contrato de, de esa empresa o el documento probatorio como os he dicho para acreditar ese carver breaks ese carver break que como os he dicho es importante que quede claro el tiempo en el que ha tenido lugar ese carver break y el, el concepto o sea claro hay algunos casos que no están tan claros eh, si decís, no es que yo estuve estudiando estuve eh, trabajando en las Siemens ya pero es que estuve en el, en el departamento de ID de las Siemens hombre ahí ya estaríamos en un terreno espinoso si has estado aunque hayas estado en las Siemens has estado investigando entre comillas entonces eh, bueno habría que valorar si cómo se cuantifica ese career rate o si no, se, no se, se considera que no es un caso rey. Es una, una de las cuestiones un poco más peleagudas de, de la convocatoria. Eh, seguiríamos cumplimentando el, el formulario de solicitud, aquí, después de esa cuestión, en la que te es si eres un refugiado o no. Lo mismo que he dicho en el caso de la discapacidad, pues eh, son unas cuestiones que, que deben tenerse en cuenta a la hora de valorar las solicitudes. Y entraríamos ya en, otra, en otro bloque del formulario de solicitud, que hemos llamado bloqueo, eh, que es un poco pues, donde tenéis que, que adjuntar las titulaciones que poseéis. Eh, las, las universidades donde las cursasteis, las fechas de comienzo y las de fecha de fin. Como ya os he dicho antes y ahora lo vuelvo a repetir, aquí de estas, todas estas fechas que ponemos la importantísima es la fecha, fecha de finalización fin. del máster, porque con carácter general es la, aquella que vamos a tener en cuenta para contar el tiempo este de los cuatro años de, para consideraros sí. o no Early State Researchers. Y, mm. También hemos puesto la fecha de finalización de la graduación por si fuera alguno de los casos que os he comentado antes. Algunos de los casos que las personas no necesitan haber cursado un máster y entonces sería esa fecha de finalización de esa licenciatura de ciclo largo, del sistema antiguo o esa, esos estudios de medicina, por ejemplo, en el caso español, que te permiten acceder a este programa sin necesidad de cursar el, el, el máster, pues sería esa la fecha que, nos, que tendríamos en cuenta para contar esos cuatro años. Y luego aquí tenemos el otro requisito que, hemos, que tenemos en este programa, que es el del conocimiento de inglés. Aquí a lo mejor hemos sido un poco demasiado exigentes porque pues este requisito no es solo... Tener un nivel de inglés, de conocimiento de inglés nivel B2, no. El requisito literal y textual es tener certificado de que tienes ese nivel de inglés. Entonces, eh, o sea, no, desgraciadamente, es una pregunta que nos hacen mucho, no valdría así, pues, pues yo, tengo, yo tengo un nivelazo de inglés, pero no tengo ningún certificado, pues ya en la entrevista... Ya me haréis la prueba o ya, no sé, no, no voy a haber una prueba. O sea, el requisito es tener, antes de que finalice el plazo de solicitudes, uno de estos certificados que acreditan el nivel B2. O sea, es tener el certificado, no tener el nivel, tener el certificado de ese nivel. Entonces, se admiten estos, estos certificados. Y hay una vía de exención pero que es, eh, o sea, no tendréis que aportar un certificado si sois naturales de algunos países de habla inglesa o si habéis cursado estudios de grado o de Máster en uno de esos países de habla inglesa. Y una vez más, pues lo de siempre. tendréis que marcar la casilla correspondiente. Ah, pues yo sí, yo tengo el certificado, el yes. pues, pues marcáis la casilla y adjuntáis aquí el documento acreditativo correspondiente, que en este caso sería este, el que hemos llamado documento en el, en el, el documento certificado en inglés. Lo mismo, si tendríais una de esas excepciones, si pues sois eh, naturales del Reino Unido, en esta reunión no creo que haya muchos, pero bueno. Eh, pues aquí adjuntaríais el pasaporte o el documento acreditativo de, de, de que sois naturales de ese país. Y si, si, fuerais, si os acogíais a la excepción vía de haber eh, cursado un máster en Inglaterra, por ejemplo, pues aquí adjuntaríais ese máster. No os importa repetir documentos, o sea, puede ser que el mismo documento que os... El acreditativo de el Master, pues lo utilicéis doblemente, luego para acreditar la exención de la necesidad de, de aportar el certificado de inglés. Eh... Luego entraríamos en una. Voy a extender un poco. Entraríamos en un bloque que se llama eh, Programa de Doctorado que tiene cierta...? Este, este bloque ha sido en el que más errores estamos recibiendo y detectando en las solicitudes que nos han llegado hasta ahora. Eh, tiene cierta lógica porque nos eh, estamos pidiendo en este formulario, tal y como está enseñado, nos estamos pidiendo los datos en, una, en un orden que no coincide... Con el, que, con el más lógico, tal y como tenemos diseñado el programa. Y me explico. Como os ha comentado antes Ainhoa, lo fundamental para, de cara a la solicitud de ayuda es identificar muy correctamente el grupo de investigación o la sublínea concreta a la cual vais a optar. Eh... Entonces, pues un poco eh, tendríais que ir a, si fuerais a la, a la pestaña de la web de yeah. wit donde están las líneas de investigación, como, como antes os ha indicado mi compañera, abriríais la ficha del, del grupo elegido, por ejemplo, si elegís el grupo 2F3, por eh, ejemplo, bueno, Bueno, si este es el 2 c o el que sea, pero bueno. Eh... Una vez que habéis identificado este programa, este grupo de investigación, tenéis que fijaros muy detalladamente en el programa que deberéis cursar, que en este caso sería el programa de medicina aplicada y biomedicina, y a qué universidad pertenece. En este caso sería la Universidad de Navarra. Os digo esto porque a la hora de cumplimentar el formulario el orden va a ser el inverso. El orden en el que empiezan las preguntas va a ser el inverso. Entonces, si vosotros no os habéis fijado en el que sobre todo esto ocurre en el área de salud de manera más no. importante porque es el, el único área en la que hay grupos de investigación de las dos universidades y programas de doctorado de ese ámbito de salud en, en las dos universidades. Entonces, en el formulario, el orden en el que os piden los datos es el inverso. De entrada os piden, ¿de qué universidad? Entonces, Entonces pues, si no os habéis dado cuenta, quizás como se llaman parecido, como dice mi compañera, pues podéis elegir aquí, erróneamente, Universidad Pública de Navarra. Aquí luego, una vez que habéis elegido este, esta universidad, en este desplegable ya solo os van a aparecer los programas de esta universidad. Entonces, siguiendo un poco con el error, pues vosotros que habéis elegido un grupo de investigación del área de salud, pues decís, ah, pues este doctorado en ciencias de la salud. El área salud. Y el grupo de investigación. Pues este, no me acuerdo cuál era, pero bueno, dos f 3 Y entonces, aquí veis el error. Habríais escogido un grupo de investigación de la Universidad de Navarra, y aquí habéis elegido la otra universidad, y un programa de doctorado de la otra universidad. Por eso, a la hora de cumplimentar, tener delante la ficha esta del grupo de investigación, y a la hora de responder a estas preguntas, pues ya responderéis correctamente, elegiréis la ¿no? universidad correcta, la universidad de, a la que pertenece ese grupo, que sería la Universidad de Navarra. En el desplegable ya os aparecerían solamente estos dos programas de doctorado, de los cuales el que vosotros teníais que clicar, que era el que aparecía en la ficha de este grupo, que es el de medicina aplicada y biomedicina. Pero, entonces, ahora estaría ya correcta la solicitud. ¿Os parecería una tontería? No insisto mucho porque ha habido un alto porcentaje de errores en este sentido. Motivados en buena parte por este orden diferente al lógico y adecuado de pedir los datos. Finalmente, eh, adjuntaríais eh, las dos cartas de recomendación. Bueno, aquí adjuntaríais los datos de la persona que os recomienda y añadiríais, como siempre y una vez más, pues los documentos, en este caso, las dos cartas. Re recomendáis un Re letter 1 y la recomendáis un letter 2. Entonces, eh, si, si hemos seguido un poco el orden de todo, a complementar el formulario este que os es, que estamos diciendo, ya tendríais prácticamente todos los campos cumplimentados y la mayor parte de los documentos a adjuntar ya estarían también, ya lo sabéis, apuntado. ¿Cuáles sí. os quedarían? Tres documentos que son sí. no los acreditativos de cumplimiento de requisitos, sino los necesarios para la correcta puntuación de las solicitudes. Que son fundamentalmente tres. Uno es el el expediente académico otro es el currículum vitae y otro es lo que hemos llamado la expresión de interés o sea, serían esos tres documentos eh... el primero de ellos el, el expediente académico eh, tenéis que apuntarlo como un solo documento junto con la titulación correspondiente. En algunos casos será un mismo documento en el que figure la titulación y el expediente académico. En otros, por un lado tendréis el diploma correspondiente y en otro documento el expediente académico, pero tendréis que fusionarlos en un mismo PDF y adjuntarlo aquí. Será el documento título, que como viene ahí, incluye la titulación oficial, el diploma oficial y el expediente académico. El siguiente, los otros dos documentos, bueno, aparte de las cartas de recomendación, que esas ya están explicadas y cómo tenéis que apuntarlas, otro documento importantísimo para la correcta puntuación de las solicitudes es el currículum vitre. Ese currículum vitre, eh, hay un modelo estandarizado que tenéis que utilizar. Ese también, en las solicitudes que hemos recibido hasta ahora, eh, son excepciones los que se utilizan el, ese documento estándar que, ten, que, neces, que tenéis que seguir. O sea, procurar eh, utilizarlo eh, ese documento. Lo tendréis a vuestra disposición en... Vais, eh, vamos al, a la pestaña Solicitudes y aquí tendréis plantillas, como veis, plantilla de Currículum vitae y plantilla de expresión de interés. Pulsamos la, la... Abrimos la plantilla de... Más que estos, bueno, estos pues hemos he intentado homogenizar un poco pues, el tipo de letra, la extensión, que si los márgenes que necesitará. Pero más que, que esa formalidad de que sea en un Roman 11 o, o 12, sí que nos gustaría que sigáis este esquema, este esquema que se os pone aquí. O sea, que indiquéis vuestras titulación o titulaciones, sí. si tenéis otros estudios, pues lo mismo. Eh, ayudas y premios que hayáis podido obtener, siempre relacionados con la investigación, ¿se ¿sí? entiende? Méritos investigadores. En cuanto a la acreditación de estos méritos, hemos optado por una cosa intermedia que, eh, que tenéis que exponer. hombre. A nivel predoctoral tampoco es que... Supuestamente tengáis uh, una extensión demasiada de artículos y demás, pero bueno, todos nos hemos limitado a que expongáis los cinco más relevantes. Y la manera de justificación daremos por válido, eh, no sé que aportéis el enlace o la, la forma de, de ver que es mérito y en aquellos casos en los que no sea posible, o sea, la identificación digital, por así decirlo, o, o señalar una URL donde podamos visualizar ese mérito, sí que tendréis que aportarlo en el documento que hemos citado anteriormente, de documento acreditativo de los méritos. O sea, ese documento, ahí tendréis que acreditar todos aquellos que no hayan podido ser, que no puedan ser comprobados electrónicamente, por decirlo de alguna manera. Eh, luego, aquí tenemos, por una parte están las publicaciones que hayáis podido tener, por otro lado, pues aquí está un poco más destinado a participación en, en congresos, presentaciones, conferencias y demás. También, otro apartado de participación en proyectos de investigación. Eh, bueno, y luego otra serie de méritos, posiciones que habéis podido tener de profesores, mm. entendiendo que como profesor, por lo menos un poco en el concepto aquí de España, que en bueno, todos los países no es así, pero bueno, aquí el profesor es profesor, personal docente investigador, o sea, lo ha unido, ¿no? el ejercicio de docencia y supuestamente investiga. Y, bueno, y otra serie de méritos adicionales que, que podáis eh, exponer, pues, tanto experiencia profesional como como otras habilidades y demás. Aquí, como os he dicho, eh, os... os vuelve a, a dar pie a señalar los to que hayáis podido tener. O sea, en el caso de que necesitéis eh, acogeros a los Carre para poder ser considerado el Lister Researcher, pues esta sería la, la forma más idónea de reflejarlo. Y la otra plantilla sería la de la expresión de interés. Aquí, vamos, más que cuestiones de formato y de tal, es importante que tengáis algo claro el, el concepto de lo que es esta expresión de interés. Esto es lo más, a mi juicio, lo más importante. Los candidatos deben presentar una breve propuesta de investigación y explicar la adecuación de llevarla a cabo en el marco de este programa WIC y de el grupo de investigación y universidad que habéis escogido. Eh, también indicar vuestra motivación para, pues, para ser seleccionados y el impacto que, que creéis que, que recibir esta ayuda y el podría tener en vuestra carrera investigadora. Aquí también un consejo poco personal que os doy, porque también, por lo que he visto eh, en, las, en muchas de las solicitudes que nos llegan hasta ahora, tener en cuenta que este documento va a ir destinado a los evaluadores. O sea, quien va a ver este documento y os va a poner la puntuación, va a ser el evaluador, no el investigador del grupo que habéis elegido. Os pues lo no digo porque yo he visto unas cuantas de las expresiones de interés que nos han llegado y parecen destinadas un poco al, al investigador principal del grupo escogido, pensando tal vez que, que ese investigador va a ser el que va a seleccionar a la persona para incorporarse a ese grupo, y el programa WID no está diseñado así. El programa WID presenta una serie de grupos de investigación que se ofrecen como veis, son más de 40, y solo se van a conceder ocho ayudas, eh, y los lógicamente los investigadores principales no son los que van a, a escoger las solicitudes, va a ser el panel evaluador. Eso es lo, que, lo más importante en este caso de, de esa plantilla. Bueno, lo más importante al el juicio. Más que lo que podamos poner de... Eh, perdona, tengo una pregunta sobre esto. Sí. Eh, o sea, ¿Hasta qué punto hay que hacer el Project Proposal? o sea ¿Qué vale más? ¿Un poco explicar la motivación y por qué quieres ese grupo? ¿O explicar bien cuál es el proyecto que...? No, o sea, no, sería lo primero, claramente. Bueno, ahí para no mojarme del todo, os tengo que ser es mi opinión. Mm -hmm. y, y bueno, o sea, es mi... y tal y como está diseñado el programa, creo que es lo lógico. Eh... Y ahora, respondiendo un poco a tu pregunta, claramente sería esa primera parte, la de la motivación y tal, porque la... por eso se llama expresión de interés. La propuesta de investigación, propiamente, esa va a ser presentada en la segunda fase. Dale. Únicamente solo por aquellos que superen esta primera fase. Quienes superen esta primera fase, que van a ser las 10 mejores solicitudes de cada una de las cuatro áreas, o sea, un máximo de 40 personas, van a ser las que pasen a esa segunda fase. Y en esa segunda fase, precisamente, lo que hay que aportar es la propuesta de investigación. Esa segunda fase, eh, esperamos que para, esa, para cumplimentar esa propuesta de investigación, lo lógico sería que contactarais con los responsables del grupo y de alguna manera presentarla, no diré de manera conjunta, pero bueno, sí, sí orientada. Y ahí sí que ahí os podéis explayar un poco más, tampoco mucho, pero bueno, no sé. Para entendernos, la expresión de interés son dos páginas como máximo de extensión. En la propuesta de investigación que se presentará en la segunda fase ya son cinco. Y ahí sí que hay que expresar más, con un poco más de detalle y de aproximación vuestra propuesta de investigación, la metodología que preveréis. Eh, bueno, no sé. Yo creo que respondo un poco a tu pregunta. Y... Y bueno, pues eh, yo creo que con este, eh, esto, apuntando esto, estos serían los últimos documentos, como os he dicho, los necesarios para la correcta puntuación de las solicitudes. Eh, os hago también hincapié en el contenido de estos últimos documentos, porque, claro, estos no son acreditativos de requisitos. Entonces, si presentáis un documento que no sirve para nada todo esto que os he dicho, pues no lo vamos a decir. No hay nada que subsanar. O sea, me explico, así se va a quedar. Quiero decir, es un documento, pues a mi juicio obtendrá una peor puntuación. Es muy probable que obtenga una peor puntuación. Pero no se os va, no se os va a pedir que... O sea, no vamos a decir, oye, este, este documento... Mmm, yo creo que no está muy bien hecho, presenta a nosotros. No, así se va a quedar, porque ese mm, o sea, es, es correcto, formalmente no implica eh, cumplimiento o no de requisitos y va a ser, ser admitida probablemente en tu solicitud y va a ir a evaluar. Así se va a quedar. No nos vamos a dar oportunidad a subsanarlo. Eh, bueno, pues eso, es, eso ya sería el último documento a aportar y bueno, aquí tendríais que, son un poco formalidades porque, bueno, un poco imposiciones de la ley de subvenciones de Navarra, pues que autorizas a que el departamento haga las comprobaciones correspondientes, que no tenéis deudas en la hacienda de Navarra y demás. Y pues ya, ya pulsaríais, como os he dicho. Una vez que está todo cumplimentado porque si, si os falta alguna de estas cuestiones que tienen asterisco, que son prácticamente eh, son muchas o casi todas, no os va a dejar, eh, os, os saldrá un mensaje de no va a estar complementado, pero una vez que hayáis puesto todo y le deis al botoncito, ¡pum!, la solicitud ya está enviada. Y no se puede cambiar nada. O sea, para cambiar algo tendréis que mandar otra, otra solicitud completa. O sea, tendréis que volver a... no sé Si os habéis confundido, ahí va, pues, os dais cuenta que, que en vez de meter, no sé, pues eso, la titulación del de, máster, os pues habéis metido, habéis repetido el grado, yo qué sé. Pues tendréis que hacer una nueva solicitud. Si queréis cambiar algo, tenéis que hacer una nueva solicitud. La otra vía, si, si os dais cuenta que, que os habéis confundido una cosa, un, no sé, un documento de, acreditativo de requisitos, por ejemplo, pues sería probablemente en la, cuando publiquemos la lista provisional de admitidos, pues estaréis en los excluidos, pero con posibilidades subsanar. Entonces, podríais aprovechar que sin, sin necesidad de hacer una, una nueva solicitud completa, en ese periodo de subsanación, de subsanación afundaríais el documento concreto que dice que os falta. Y bueno, pues con eso ya, ya estaría cumplimentada la solicitud y, y entraríais ya en, en el proceso de tramitación de la convocatoria que bueno, como ya os ha esbozado antes mi compañera, el timeline previsto es este. Y para desglosarlo un poco más, porque aquí, bueno, pues eh, aquí, aquí podéis sí, ver que el 8 de junio acaba el plazo de presentación de solicitudes y luego, así genéricamente, decimos, pues vale, de junio a diciembre es el proceso de selección. Ese proceso de selección. Eh, Este proceso de selección tiene dos fases primordiales. Bueno, eh, una vez cumplido el final llegado el 8 de junio, empieza, Tendremos un mes para la fase de admisión. En ese mes publicaremos sí. primero una lista provisional de personas admitidas y excluidas. Y como os digo, dando una semana de plazo para subsanar. Finalmente, ya publicaríamos la lista definitiva de personas admitidas y excluidas. Esas personas pasarían a ser evaluadas en esta primera fase, eh, por un panel evaluador. Un panel evaluador que está compuesto por 12 personas, tres expertos en cada una de las cuatro áreas, y son, van a ser ellos los encargados de hacer esta preselección. Eh, los criterios de puntuación pues, podéis verlos en el documento de la guía de solicitante o en, o en el documento oficial de la convocatoria. Eh, y como os he dicho antes, en esta primera fase se le seleccionarían dentro de cada una de las cuatro áreas las 10 mejores solicitudes que pasarían a la segunda fase. Esta puntuación de la primera fase sirve solo para esto, para la preselección. Luego, no, finalmente, la puntuación final no será la suma de la que tengas en la primera fase y la que tengas en la segunda, no. La única puntuación final será la que obtengáis en la segunda fase. En esta segunda fase se evaluará, además del currículum, las cartas de recomendación y toda esa documentación que habéis aportado en la primera fase, ya la propuesta de investigación propiamente dicha, y la adecuación al grupo de investigación y a la línea que habéis escogido. Y aquí se seleccionará, en esta segunda fase, quién realizará la evaluación. Cada solicitud será evaluada por cuatro personas. Dos miembros del panel evaluador anteriormente citado y dos expertos internacionales, que en este caso serán de, la, de una agencia evaluadora aquí de España, que es, en este caso es una agencia de evalu, evaluadora de Cataluña. Entonces, eh, como os digo, serán esas cuatro personas las que evalúen cada solicitud. Y en ese proceso se seleccionarán 16 solicitudes. Ocho, formalmente, serán las, las ocho que recibirán la ayuda. Y otras ocho quedarán en una lista de reserva para eh, diversas circunstancias que pueda haber eh, en el proceso. Porque superado esta, esta segunda fase, que os digo, hay una fase de entrevistas. Una fase de entrevista que no supone puntuación adicional, pero que va a servir para, esperemos que no sea necesario, pero. Eh, un poco para mm, asegurarnos de la adecuación de las puntuaciones otorgadas y de la información eh, suministrada por los, por los investigadores. O sea, un poco por decirlo, para entendernos rápidamente, no va a suponer una puntuación adicional, pero sí que en algún caso, esperemos que no sea necesario, puede suponer una descalificación. De alguna manera... Mm, ya digo, esperamos que no, que no tenga lugar, pero pues, sí que por poner un ejemplo así un poco extremo, pues si en la entrevista, ¿sí? uno de los requisitos del dominio de inglés, pues, y vamos en la entrevista y la persona, como pues, vemos que, que, que, que tiene verdaderas dificultades de expresarse en inglés, pues podríamos, podríamos replantearnos el caso y, y excluir a esa persona. Y en ese caso entraría como sustituto una de las ocho personas de la lista de reserva. Eh, superada esa fase de entrevista y viendo que ya haciendo los cambios que, que hayan podido surgir, pues en esta fase de entrevista esperamos que sea en el mes de las primeras semanas del mes de diciembre. Y acto seguido, ya sin solución de continuidad, se dictaría la resolución concediendo esas ayudas a finales de, de año, finales de ese mismo mes de diciembre. Y posteriormente, ya con las ayudas en firme concedidas, habría un periodo de tres meses ampliable, pero en principio está previsto que dure tres meses, para que esas personas seleccionadas pues, cumplimenten todos los trámites de visado y, que sean necesarios. Para poder llegar a Navarra y formalizar el contrato y empezar a a disfrutar de las ayudas o a ejercer la, la actividad investigadora, como quieras llamarlo. Y eso sería un poco el esquema general en los plazos en los que, que nos manejamos. Y ahora no sé si, que, si tenéis alguna duda, os ha surgido alguna duda o alguna aclaración pues ahora... Podéis hacerla sí, sí. de la voz o a través del chat, como queráis. Hola, buenas tardes. Puedo hacer una... Tengo varias dudas, ¿puedo plantearlas, por favor? Sí. Respecto a las cartas de auspicio, ¿estas deben ir en inglés o en español? ¿O es indiferente? No, toda la documentación de la convocatoria tiene que ir en inglés, toda. Ok, perfecto. Y por ejemplo, en mi caso, yo realicé una maestría, pero era online realizada en España. En ese caso, yo no estaba de forma presencial en España, pero el título sí fue otorgado en España. En ese caso, ¿me inhabilitaría para la presente convocatoria? Eh, el principio, ¿no? El principio directamente, ¿no? Pero bueno. No, no, no. Es también una cuestión un poco peleaguda. Eh, tendríamos que tener en cuenta los meses y, y ver si, si hay alguna manera de discernir entre periodo presencial o no presencial. No me atrevo a contestarte tajantemente. Y en ese caso, ¿me serviría un certificado de la universidad diciendo que la maestría que se ha cursado durante el año 2020-2021 fue de forma online? Pues sí, es lo que te digo. Se, se abre un poco la interpretación. Pero bueno, en principio, formalmente, pues puede, podría decirse que cumples estrictamente. Pero bueno, como te digo, me alberga ciertas dudas. Sería una cuestión un poco que tendría que, que decidir la comisión de... Del, del programa. Es un, una cuestión que se abierta un poco a debate y a discusión. Ok, vale, gracias. Pues en los campos referentes al título, pues como he dicho, se, eh, hay que adjuntar tanto el diploma de ese título como el expediente académico del mismo. Hay que tener en cuenta que uno de los elementos a valorar, sobre todo en, en la primera fase con, con mayor importancia, es el expediente académico. Entonces, eh, tenéis que adjuntarlo eh, tanto, tanto, sobre todo en el grado, pero también en el del en el, máster. Como os he dicho, tendríais que, si lo tenéis en documentos separados, tendríais que fusionarlo en uno eh, que contendría los, los dos elementos. O sea, que se vea claramente la titulación. Porque otro aspecto también que no hemos comentado, pero también es importante, eh, Claro, tenemos que asegurarnos de alguna manera que la titula, los programas de doctorado en las universidades navarras, españolas, yo creo que en todo el mundo, pero bueno, por lo menos las de aquí, eh, en algunos casos están cerrados a una serie de titulaciones. O sea, pues, yo quiero hacer el, el programa de doctorado que hemos mencionado antes, el de medicina aplicada y biomedicina. Pues es probable que solamente puedan acceder a ese programa pues los que tengan una titulación en medicina, en farmacia, en biotecnología o no sé qué. Eh, entonces, pues vosotros podéis ser de, de, de cualquier país y unas, tener unas titulaciones que, no, que las comisiones de doctorado de las universidades no tengan tan claras. Eh, entonces, por eso tenemos que tener un poco... Eh, la mayor información posible de, de, de, de, de qué es ese título, qué asignaturas tiene y si de alguna manera se puede homologar, en el sentido literal de homologación del título, pero si puede, si las comisiones de doctorado de las universidades admitirán a esa titulación para cursar el programa de doctorado. Yo tengo otra pregunta, sí. si es que... Hola, sí. Ricardo, de, de Chile. Eh, yo tengo una pregunta con respecto a la certificación de de, de lo que me admitiría a un doctorado, al doctorado. Eh, yo tengo una licenciatura en Chile, que sería un bachelor 2, creo, allá, y eh, no tengo un máster, pero sí tengo... Un doctorado, ya hice un doctorado que acabó en septiembre del 2020. Entonces, no, no puedo entender que eso sería una habilitación para, para el doctorado no, acá. Pues desgraciadamente es lo contrario. Ah, ok. Eso ya Eso es quería una saber. Sí, total. O sea, no pueden okay. a, esta, a este programa quienes ya tengan un, un título de doctorado. Entiendo. Ya, sí, es que tal vez eso podría estar más explícito en las bases porque no hay un término, un punto excluyente con respecto a la obtención de un doctorado previo. Pero sí, entiendo el punto, solamente que tal vez podría ser más informativo para gente que haga la postulación. Sí. Entiendo. Muchas gracias. Sí. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Queréis comentar alguna otra cosa? En la web tenemos también un documento de preguntas frecuentes eh, que hemos ido recopilando por todas las que nos han ido llegando a través de correo electrónico. Está colgado. Entonces, también sería interesante que bueno ahí tenéis que lo leyeseis, por si acaso alguna de las dudas que podáis tener eh, os encajan y bueno, las, las, las tenéis ahí. Eh, no, solicitudes yo tengo una duda sí eh, cua, buenas, ¿cuánto dura el programa? ¿cuál, ta, cuál es la, la duración del programa? las ayudas que se concederán se tendrán una duración de tres años las ayudas son de tres años y el programa como tal eh, ¿Cuánto dura? Bueno, el programa dura cinco años, pero en esos cinco años tienen que desarrollarse las dos convocatorias que vamos a lanzar. Eh, o sea, en realidad, eh, la participación de un investigador en este programa duraría tres años. La financiación de la ayuda sería un contrato de tres años. En ese periodo tiene que realizar la, el programa de doctorado y, y la tesis sí. doctoral. Ok. Muchas gracias. De nada, si no hay más preguntas entonces. Parece que no. Bueno, pues como ya es muy tarde... Vamos a dejarlo aquí. En cualquier caso, que sepáis que bueno siempre tenéis el correo electrónico, que es www.navarra.es. También lo tenéis en la página web. Podéis escribirnos para cualquier consulta que tengáis. Sí, aquí tendréis lo que ha dicho mi compañera. En esta la pestaña de solicitudes tenéis el. a en inglés, pero. el documento de. preguntas? frecuentes. Vale. Aunque en su mayor parte hemos intentado, precisamente en esta sesión, dar respuesta a, a las preguntas frecuentes que tenemos hasta ahora. Van surgiendo cada día, pero bueno. Ese documento lo vamos actualizando, entonces todo lo que nos va entrando eh, lo vamos añadiendo. Entonces, bueno, pues si ya no hay más preguntas ni, y visto la hora que lo vamos a dejar aquí. Eh, gracias por acompañarnos y nos quedamos a vuestra disposición para lo que necesitáis. Recordad que el 8 de junio acaba el plazo y desearos mucha suerte a todos y a todas. Gracias. gracias. Venga, gracias a vosotros.